Bueno, eh, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este séptimo ciclo de conferencias, eh, días de otoño, tardes de archivo, que ya llevamos muchos años, que se organiza en colaboración entre el Ministerio de Educación y Cultura a través del eh, el Archivo de la Real Chacilla de Beaoliz, junto con la Cátedra Simón Ruiz de la Universidad de Valladolid, eh, un ciclo de conferencias que siempre ha versado sobre cuestiones relacionadas con historia del comercio, historia de las finanzas en la época preindustrial, eh, por otra parte un ámbito donde gran parte de una, una parte de la documentación se este, está depositada en este archivo. Este año va a girar sobre, como los ya han ojo el programa, sobre un título de crédito y hombres de finanzas en la España preindustrial, por lo cual contamos con tres diferentes conferenciantes que van a abarcar diferentes periodos de la España preindustrial, por una parte desde el siglo XV, por otra parte el siglo XVI y luego el siglo XVII y siglo XVIII. Eh, inaugura este ciclo el profesor Rafael Torres, eh, que bueno, haré una breve presentación, porque yo creo que eh, no quiero hacer, parecerme a un viejo profesor que tuve y yo, que hacía las presentaciones más grandes que los estos de los conferenciantes, pero bueno, esto es una maldad, eh, en la cual bueno nos va a hablar sobre financieros y empresarios la gestión del riesgo en los grandes hombres de negocios del siglo XVIII. El profesor Rafael Torres González Sánchez perdón, es catedrático de Historia Económica en la Universidad de Navarra y bueno, eh, su ámbito de espe especialización es sobre la historia militar del siglo XVIII, sobre la fiscalidad, eh, la época borbónica y también cuestiones referentes a historia naval. De hecho, coordina una, eh, una red eh, acerca de el, la, eh, bueno, los estados fiscales eh, en el siglo XVIII, un grupo de, internacional de investigadores acerca de la movilización de recursos eh, para la guerra en la monarquía hispánica durante eh, dicho siglo. Bueno, no les voy a citar mm, los diferentes trabajos, consultan ustedes eh, Internet, Dianet, etcétera. Simplemente, bueno, eh, quería destacar fundamentalmente los libros. Por una parte, un libro sobre el precio de la guerra, el Estado Fiscal Militar eh, de Carlos III, eh, que, bueno, yo creo que ya eh, es un elemento esclarecedor de lo que, de la temática que, de investigación a la cual dedica sus recursos y sus tiempos. Por otra parte, señalaría dos obras eh, editadas en Londres, una sobre la construcción del Estado eh, fiscal militar en el siglo XVIII en España y luego sobre los empresarios y la, el Estado fiscal en el siglo XVIII. Y luego, bueno, un último libro, quizás a los que eh, lo leemos ya con un aire histórico, pero también diletante, que sería un libro editado en el 2021 por la editorial de Desperta Ferro, Historia de un triunfo, la Armada Española del siglo XVIII. Libro que, bueno, se lo recomiendo eh, para aquellos que estén interesados en historia, en historia naval, preferentemente por el texto, pero es un libro que es admirable por el material gráfico que dispone. Mapas, maquetas, dibujos, incluso, bueno, para cuando uno lee novelas del 18 o habilidades del 18 y nunca se entera dónde está el tipo de vela, pues lo encuentra fácilmente y eh, es muy entretenido yo creo que también yo creo que responde a algo que el profesor Rafael Torres siempre ha tenido consigo en sus obras. No solo hay que hacer libros para alta especialización, sino para bueno, una responsabilidad social para un público en general. Y bueno, yo creo que con esta filosofía eh, es lo que nos va a presentar hoy, cuyo título ven ahí, eh, Financieros y Empresarios, la gestión del riesgo de los grandes hombres de negocios en el siglo XVIII. Muchas gracias, muchas gracias por venir y esperamos aprender mucho. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye? Vale, muchas gracias Ah, ¿es este? ¿Ahora? ¿Se oye? ¿Así? ¿Le doy? Sí, dale ahí ¿eh? ¿Ya? Perfecto, ¿no? Espera. Dale ahora de nuevo ¿Para? Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias, eh, sobre todo al profesor Hilario Casado, que por invitarme a Valladolid, que en la que he pa pasado muchas, muchas, muchas, muchas semanas, eh, porque bueno, entre Simancas y luego una temporada aquí viniendo a la Real Santandería porque alguien tuvo la idea de trasladar el fondo de Hacienda, claro, me mató, ¿no? Entonces, pues, había que venir aquí, ¿no? Pero muy bien, eh, la verdad es que tengo buenos amigos y voy, venir a, a Valladolid siempre es un placer y, y más cuando vengo invitado de la mano de uno de los, nuestros grandes maestros, como es Hilario Entonces, bueno, bueno yo el, la idea es plantearles una serie de reflexiones en las que estoy trabajando para un próximo libro y entonces, bueno, me ha parecido que podría ser interesante el comentarlo, comentarlo con, con ustedes y ver un poquito de la reacción y ver también un poquito la, las posibilidades que puede tener el tema. no eh, hay una cosa que ahora que estamos con los centenarios y magallanes y que llegó magallanes y lo pasaron y tal, y el cano luego llegó y tal, y, y llevaba una bolsa de especias pero pues es que fue a 400% de, de, de, de ventaja lo que pudo de retorno lo que pudo conseguir y tal claro, cuando tú ves esos 400 esos 500 porcentajes de, de, de, de beneficio brutales, y cuando luego te vuelves a tu siglo XVIII y dices aquí un 3, un 4, y ya está bien, 400, 3, 4. Entonces al final, pues te quedas ahí, un, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, aparentemente es un retroceso, no pero ese es el éxito de, de, de lo que ha pasado durante toda la Edad Moderna, intentar explicar por qué pasamos de un 400 a un 4% y además crecemos más, me parece que es un reto y creo que, y esa es la tesis que, que estoy intentando desarrollar, es porque gestionaron bien el riesgo. En el 400 lo que hay es incertidumbre, hay riesgo, y por tanto se paga, eh, se especula. Pero cuando bajas al siglo XVIII, algo ocurrido, empiezas a gestionar mejor el riesgo. Entonces esta es un poquito la, la idea de lo que a mí me preocupa y lo que voy a intentar llamaros un poquito la atención. Parto de, del trabajo que fue en el que yo me metí con los empresarios. Bueno, el grueso de, de mi investigación eh, ha sido sobre Hacienda, pero en la última etapa me metí más con el tema de empresarios y ahí fue donde empecé a ser consciente de las dimensiones de lo que es gestión del riesgo. Sobre todo porque estaba tratando a un colectivo muy, muy, muy inestable. O sea, un empresario militar. Puede estallar en cualquier momento y no por la materia que usa, sino por las cantidades que, que, que va a moverse. Aquí había un problema de fondo muy gordo. Bueno, historiográfico, en dos palabras. Eh, todo el siglo XVII, eh, y a partir de la tesis de Thompson y tal, era como un ir ganando, el Estado se va haciendo cargo de la gestión de la movilización de, la, de los recursos para la guerra, no solo financieros, sino de provisión, suministros. Luego llegamos al XVII y todo eso se invierte y el Estado, pobrecito, no tiene capacidad y empieza a ceder. Con lo cual aparecen proveedores, aparecen empresarios. Pero esa historia se corta de nuevo en el 18 porque aparece una gran dinastía borbónica con un Estado fuerte, centralizado, y retoma todo eso. Esa historia cuando uno baja salta por los aires, no se, no se mantiene. Es decir, en todo momento el Estado necesita recurrir a estos empresarios, en todo momento estos empresarios colaboran con el Estado eh, en esta tarea de suministrar recursos a... A la, a la maquinaria bélica de, de los distintos estados ¿no? entonces yo lo que hice fue centrarme en la parte donde teóricamente no debe de haber empresarios, donde no si mancas los tiene todos, están todos es cuestión, era cuestión de empezar a buscarlos no sin más, y, y, y daba igual que fueran anclas, zapatos, uniformes estaban todos claro, que aquel lo que me dediqué a verlos, pero al verlos descubrí otra cosa, y era que el problema no era proveer muchas veces, sino gestionar esa provisión. Y esa, y esa provisión les llevaba a... El Estado gestiona con un gran empresario un contrato. Pero a partir de ahí, hacia abajo, hay un mundo de pequeños contratos que están haciendo que la impresión que tienes es lo mismo que han encontrado los ingleses. Es toda una sociedad colaborando en la movilización de recursos. Y es esto lo que me encuentro, ¿no? Entonces, a partir de aquí es donde veo que el, a mí en este momento me preocupa el empresario, pero lo que sí que yo vi en cada página es la gestión del riesgo, la gestión del, de, de esa incertidumbre, ¿no? Y esto es un poco lo que me lleva a mí a plantear el libro, este nuevo libro, que lo que les presento es casi el índice. De libro, pero me parece que puede ser interesante qué es lo que voy a hacer en los próximos años y retomando un poquito lo, lo anterior. Y sería un poco esa, esa idea de, de más allá de los seguros. ¿Por qué pongo más allá de los seguros? Porque, bueno, el profesor Hilario Casado lo ha trabajado y todo, desde prácticamente en el 18 no hay nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Todo está ya. ¿Y dónde está? Pues desde la Edad Media es que lo, lo vamos a encontrar allí y la, y la incertidumbre se gestiona a base de seguros y en la Edad Media es un sitio, es una etapa de grandes riesgos y de grandes incertidumbres son los campeones inventando cómo contener el riesgo es decir, bueno, ¿qué es el vasallaje? pues la falta de orden público solucionada por un acuerdo ¿qué es una letra de cambio? pues una manera de, de, de no me fío de que el dinero circule ¿Qué es un gremio? Pues la gestión de la escasez. No sé si los mercados me va a proveer de un determinado recurso, pues vamos a gestionar esto. Y esas cosas se hacen tan bien que algunas de esas figuras, los gremios, pues ya veis, se van a ir llenando de contenido fiscal, de contenido tecnológico, de contenido de seguridad, y van a llegar al siglo XIX. Es decir, las, las herramientas que inventaron en la Edad Media funcionan. Por tanto, funcionan también en el siglo XVIII. Por lo tanto, yo no voy a contar nada que no pudiera contar un medievalista. ¿vale? Lo que sí que quiero es llamar la atención eh, a, a la luz de lo que hemos avanzado, y hay una historiografía ahora muy potente en muchos, en muchos temas, qué elementos que no son el seguro utilizaron para que de alguna manera pasaran de ese 400 al 4. ¿Vale? Este es el objetivo de, del libro. Bueno, lo primero es eh, poner en valor algo que es lo que le llamo ahí el gran avance histórico, me centro sobre todo en todos los ejemplos en el 18. luego al final, si nos queda un poquito de tiempo, voy a poneros unos cuantos ejemplos eh, y si no, pues con esto puede ser eh, suficiente. Vamos a ver, el, el gran avance del siglo XVIII, pero en realidad es algo que viene arrastrándose desde el siglo XVI, es que los retornos, los beneficios se desploman. Entonces, claro, eso, ¿eso por qué se produce? Se produce por una, una única razón, porque se controla la incertidumbre. Entonces, de alguna manera, ya no voy a especular. Como dejo de especular, voy a, a ir cada vez pagando menos y teniendo menos retornos en, en beneficio. ¿Y eso por qué se produce? Se produce por dos factores fundamentales. En primer lugar, porque hay una continuidad mayor de las actividades. Esto puede parecer una tontería, pero el que haya continuidad en la actividad significa que tú estás haciendo que la complementariedad entre distintos productos, mercados, que puedan existir en el mundo, se haga mucho más sensible. Continuidad, complementariedad, eh, van a ir de la mano. En el siglo XVIII se da un salto enorme respecto al siglo XVI-XVII en esa complementariedad. Esto hace que haya más continuidad y por tanto haya menos eh, beneficio, menos retornos en términos de desarrollo. Y luego otro factor que aparentemente no tiene nada que ver pero que es decisivo y es la construcción naval. La construcción naval, y no es porque mi hobby haya sido la historia naval, sino porque la construcción naval tiene un elemento fundamental y es, no sé si ustedes han reflexionado, eh, la capacidad de un buque. La capacidad de un buque está delimitada en el tiempo por la capacidad de llevar víveres. Es decir, ¿por qué los barcos de tres puentes eh, inmensos del 18 son así y no son un poquito más grandes? Porque es la carga de víveres que puedo llevar, de víveres, y por tanto si puedo estar tres meses en el mar, no más, esa es la carga. Y entonces, en torno a la carga, van haciendo las medidas. Todo lo que va a ir a, eh, ocurriendo es un aumento continuo de la carga hasta llegar a ese límite. Y a partir de ahí no lo pasan. No, no, hay que esperar ya a muy entrado al XIX para volver otra vez a dar otro salto y otra vez vuelve otra vez a ocurrir el mismo fenómeno. Pero a lo largo de todo el siglo XVIII van creciendo hasta llegar a ese límite. Y ese límite se alcanza en el XVIII, en la segunda mitad del XVIII. No va a haber barcos con más bodega porque no hay más capacidad de dar víveres a los, a los eh, marineros y demás, ¿no? Por lo tanto, continuidad y con esa complementariedad de información, de, de capacidad para poder desarrollar unos trayectos con una cierta seguridad. Y luego el segundo factor que, que es decisivo a la hora de, o creo que es decisivo en ese explicar en clave positiva, el, la reducción de los retornos es el, la gestión de la información. Acabo de ver una magnífica exposición donde todo lo que hay en esas cartas es información. Es decir, es que no estamos inventando nada. Entonces, ¿qué hacen en el 18? Es que la información va a empezar a circular a una velocidad enorme. Es exponencial lo que va a empezar a circular. Eh, en todo tipo de cartas personales, comerciales y demás como en el XVIII pero el volumen de correspondencia se multiplica se multiplican los medios es decir en el siglo XVI no hay periódicos en el siglo XVIII sí lo hay en todos los puertos en el siglo XVI mmm, se puede saber los cambios a través de los, cada uno de los comerciantes que te va dando información en el siglo XVIII está totalmente transparente el mercado en ese aspecto no es decir en información está haciendo que tú sepas exactamente cómo está el otro mercado, qué oportunidades hay y que ya no surjan esos, esos grandes negocios de coge trigo en Sicilia y llévalo a Inglaterra. ¿Por qué? Porque alguien me ha dicho que hay un diferencial de precios enorme. Todo eso se va reduciendo. Y entonces todo esto, que aparentemente es negativo, se convierte en una gestión del riesgo enorme. enorme. Y es, no va a haber problema porque no voy a poder especular tanto. Esa sería un poquito la, la, la idea. ¿no? En segundo lugar, otro elemento que funciona es el cambio en la naturaleza del riesgo. Esto es algo también importante porque, a ver, el, la naturaleza, eh, en realidad, eh, el, el, el que se pueda hundir un barco, el que haya una tormenta, el que se, se eche a perder, el que en esa especulación cuando llegue la cosecha se haya recogido y por tanto ya el precio ya no está o sea, hay unos riesgos que la naturaleza te está realmente eh, poniendo encima de la mesa bueno eso se va reduciendo a medida que va mejorando la construcción y por tanto la seguridad y por tanto la información y por tanto la continuidad pero también surge otro que no son capaces de controlar del todo que es la naturaleza diferente del, del riesgo y es el riesgo del mercado es decir estos riesgos, los riesgos del mercado existen en el mundo medieval, pero con, al tratarse de mercados menos integrados, eh, los riesgos de la naturaleza eran muy superiores a los riesgos del mercado, mientras que en el 18 se invierte. Esto es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque la incertidumbre ahora ya no viene por conectar dos mercados, ahora viene por cómo funciona el mercado. Entonces, habría que meter... El riesgo en cómo funcionan los mercados. Esto es, bueno, a mí me resulta apasionante, ¿no? El, el ir poniendo y articulando eh, eh, esos mercados y el por qué las bancarrotas. En la Edad Media las bancarrotas tenían 6, 7, 8 posibilidades. En el siglo XVIII las posibilidades son enormes, enormes. ¿Por qué? Porque el mercado no es perfecto, el mercado se está haciendo, el mercado se está integrando y los mercados están empezando a, ma a manejar informaciones no necesariamente económicas, y esto multiplica la, las posibilidades. Una bancarrota en el siglo XVIII tiene un impacto muy superior a lo que puede tener en el siglo XVI o en el siglo XV. ¿Por qué? Porque trabajas en red y, y son redes transnacionales, con lo cual, como caiga uno, es que te puede caer una red que te llega al Báltico o te llega al Caribe. Entonces, claro, el impacto del de nuevo riesgo de mercado es muy superior. Entonces, no todo es positivo, pero esto en concreto es una manera de, de redimensionar todo el problema. El mercado es imperfecto, el mercado te obliga a jugar. ¿Y a jugar en qué sentido? A jugar con nuevos jugadores. Y esto es algo en el que muchas veces no, no se entra y es muchas de las bancarrotas... Se van a en el 18 se van a producir porque hay nuevos jugadores, que ya no son comerciantes solo, no son financieros, no son exclusivamente especialistas en, en, en determinados elementos, sino son nuevos jugadores. El primero, el Estado, la deuda pública. La deuda pública puede arrastrar a mucha gente. Basta con invertir, bueno, las burbujas y demás que siempre han existido, ahora es que hacen más, mucho más daño. Y puede arrastrar a mucha gente. El mercado es totalmente ineficiente en ese, en ese aspecto. Y los estados son muy caprichosos en cuanto a guerras, en cuanto a experimentos, un cabarrús, un lobo. Es que te puede venir un aventurero y te hace y te hace un cambio en las condiciones de mercado totalmente. Por lo tanto, el mercado es eso. Luego todo el tema de, de la especulación financiera pública y privada. Son las instituciones en las que están especulando, instituciones privadas, instituciones religiosas, instituciones de todo tipo. Son los, son los aventureros los que están trabajando también esa especulación. El resultado es que el mercado se hace mucho más volátil y mucho más dañino. Por lo tanto, ha cambiado la naturaleza y esto, de alguna manera, obliga a hacer algo. Y aquí es donde viene el problema y también la solución. ¿Cuál es la solución a un mercado que es más volátil? intervenirlo intervenirlo más en el siglo XVIII se interviene más el Estado pone más la mano dentro de, del sistema, dentro del mercado regulándolo todo, absolutamente todo, y si no puede ir al control absoluto activa los monopolios y de todo tipo de todo tipo me da igual si es la exportación de plata o si es una provisión de, o si es una gestión bueno, ya sabéis el monopolio se convierte leyes de protección, etcétera, etcétera, etcétera, pero ante ese problema de cambio de naturaleza hay una reacción política, más intervención, ¿vale? Entonces, es importante porque esa intervención da seguridad. Es cierto que reduce la competencia, es cierto que hace que el mercado aún sea más inestable, pero al final los jugadores que van a poder participar en esos espacios van a estar más fortalecidos, más seguros por estos monopolios, por estas leyes. Por lo tanto, cambia la naturaleza, pero también cambia las reglas de juego. Sería un poco la, la idea. ¿no? En tercer lugar, algo que aparentemente no tendría ya que estar, pero que, que en la gestión del riesgo va a resultar algo tremendamente útil, y es que la vieja solución gestiona tus negocios a través de la sangre. Es decir, la familia, la etnia y demás... Eso que hemos visto desde la Edad Media, donde hay grupos que se, se relacionan, pues son los que realmente te están permitiendo un grado de confianza. Aquí lo que estás es anteponiendo a la incertidumbre la supuesta lealtad y confianza de un familiar o de un esto. ¿vale? Este sería el planteamiento. Pero ¿qué ocurre en esa vieja solución? Insisto, no hay nuevo. Pero sí hay ciertas novedades. Y es... Eso se ve perfectamente cuando ves cómo, cómo trabajan los comerciantes y financieros. Y si es, a la familia le superponen unas estrategias comerciales guión matrimoniales. Es decir, para garantizar la expansión de determinadas redes, utilizan la sangre, la familia, los matrimonios, para poder hacer mucho más sólido esas redes. Es decir, a la vez que me expando, voy a expandir mi política matrimonial. Y esto... Es importante porque lo hacen para reducir el riesgo, no lo hacen por, por otro elemento. ¿no? Entonces, eso es eh, importante. Hay mucha historiografía últimamente con el tema del paisanaje y demás, de incorporarlo a un nivel incluso superior a lo que puede ser en la familia. Es decir, no necesariamente la lealtad o la confianza viene exclusivamente por la familia. Un paisanaje puede ser exactamente igual. Y hay otro elemento que se suma también a este ir incorporando la sangre, y es la, el nacionalismo, la nacionalidad. No, no la local, sino el sentido nacional. Esto es muy importante. A ver, eh, el hecho de que vengan en, con Carlos III y en plena guerra de independencia norteamericana aparezca un personaje como Cavarruz y entre como un como un auténtico elefante una cacharrería y cambia las reglas de juego hace que los financieros españoles reaccionen y reaccionan con bloque cuando se matan entre ellos empezando por cinco gremios mayores Ah, reaccionan con un nacionalismo económico feroz es decir, esto es nuestro y ha venido un extranjero y nos lo ha quitado y lo van a hacer y lo van a expulsar y le van a meter la inquisición y lo van a echar fuera y no porque sea. Luego va a haber una, una lectura muy romántica del hombre, es que era liberal y en una, en una sociedad. Eh, Cabarrú era un, aventure, un aventurero, además, con muchos lados oscuros. Es decir, se lo llevó fresco. O sea, así de claro. Asaltó el Estado. Fue un auténtico pillo. O sea, yo me encargo de la provisión de esto, yo me encargo del otro, y a cambio me das el monopolio de toda la exportación de plata. A mí. Y si no, no hay deuda pública. ¿Y por qué? Bueno, porque una vez que tenga la, el, la exportación en monopolio, voy a tener cambio. El Estado tuvo que pasar por el aro por si quería esto, ¿no? Pero el nacionalismo eh, empresarial español lo echó. Fue a por él. Y las cartas que hay, y utilizó a, a técnicos dentro de la administración, empezando por un tesoro general, de echarlo en contra. Es decir, ves que hay un nacionalismo que les une ¿Por qué? Porque teníamos unas seguridades y este no las ha quitado. Es decir, el elemento nacionalismo esto, no es desde el punto de vista local, de, de venimos del mismo valle o venimos del, de, de, o somos de la misma ciudad. No, no es eso. Es un nacionalismo que se superpone y, y los ejemplos, los trabajos que se han hecho en el Caribe son tremendos. Se ve muy claro cómo va surgiendo un nacionalismo económico que ayuda a que la sangre cobre otra naturaleza, o sea, la solución de la sangre cobre una naturaleza eh, también de seguridad como elemento eh, importante. Luego hay otro elemento que en el 18 empieza a cobrar una cierta naturaleza también diferente, en la misma línea de la Edad Media. Eh, que es resolver el famoso problema de la agencia. Es decir, a ver quién controla al señor que está distante, ¿no? Ese problema eterno, ¿no? En el 18, ese problema de, de agencia lo que van a hacer es intentar paliar lo que es imposible de resolver porque tienes lentas comunicaciones malas, aunque hayas mejorado, sigues teniendo esas, esos problemas serios. Eh, ¿Cómo confío en el señor que está en la otra esquina del mundo? ¿Cuándo le va a llegar la carta dentro de siete meses? cuando no sé qué va a hacer? Bueno, hubo una apuesta, y esto es muy muy interesante porque ya hay estudios, eh, desgraciadamente no españoles, pero sí en, de ingleses en el Caribe, de, se, se actuó, intuimos que nosotros ocurrió algo, descentralizando el problema, es decir el que está en el puesto, la gente que está allí, tiene mucha más autonomía que en la etapa anterior. Le doy autonomía para que gestione el riesgo. Y qué generosos, le da autonomía, sí. Pero como hagas algo que no cuadre, sales expulsado. Y ya no es una expulsión social, como ocurría en la Edad Media, ¿no? Enseguida pasando desde todo cartas, fulanito, la viuda, eh, acaba de fallecer o acaba de meter la mano y por tanto tal. No, no, es que es una exclusión, pero radical. Dedícate a otra cosa. Hazte noble, hazte granjero, porque desde luego no vas a tener posibilidades de trabajar. Eh, el, el, a ver, la llave de paso es el crédito. Entonces le cortan el crédito rápido. Entonces ese muere, ¿no? Pero sí que ves que el, la inseguridad de los agentes empieza a, a multiplicarse, eh, a, perdón, empieza a reducirse porque se multiplican las miradas sobre ese individuo. El juego es, es un juego muy fino, te doy autonomía, pero te vigilo más. ¿Y por quién te voy a vigilar? Por todos. Todos nos convertimos en, un, en vigilantes del, del otro entonces esto funciona o por lo menos les funcionó a los ingleses eh, todo el tema de plantaciones y demás agentes que tienen que tener eh, bueno, eh, se ve perfectamente un estudio sobre Jamaica precioso eh, realmente se ve cómo resolvieron el problema de una forma ingeniosa si es cierto volvemos otra vez a lo mismo al principio, es que hay mucha continuidad de negocio es que no puede el margen de especulación se reduce considerablemente tienes que estar continuamente eh, trabajando y ocurrió algo muy, muy interesante y es hay un auténtico miedo en la comunidad mercantil, financieros, comerciantes, a que te expulse la comunidad. Si te expulsa, estás muerto. Entonces hay un auténtico pánico a que alguien hable mal de ti. Alguien, Esto es importante por los estudios luego de virtud y demás que, que van a venir después, ¿eh? pero es muy importante el miedo, el miedo a la comunidad, a lo que va a decir, a la exclusión social, eso es muy importante. Aparentemente para nosotros no lo es, pero sí lo es para, para, este, para resolver el problema de, de la gente. ¿no? Otro elemento importante que se utiliza para gestionar el riesgo es la diversificación. La diversificación, es cierto, que en algunas áreas se tiende hacia una especialización. Pero lo que nos encontramos en el 18 tiene que ver más con el mundo medieval, en el que le pegan a todo, a cualquier tema le pegan, o sea, le pegan trabajan prácticamente con cualquier producto y con cualquier elemento y lo mismo están descontando letras de otro, como están dando crédito a un tercero como están una, con azúcar o están con zapatos, es que les ves que, que están en mucho, están diversificando, la diversificación es probablemente la respuesta más rápida a esa reducción de retornos, es decir, a medida que va reduciendo tengo que ampliar mi mi gama y diversificarla. ¿Para qué? Para que nunca, por lo menos uno con otro, me consiga ese 4% ideal que estoy consiguiendo. Es la respuesta inmediata. Pero provocó algo muy interesante. Y esto no hemos trabajado tanto en esto. Y es, si todos diversificamos, y habrá especialistas, insisto, pero la inmensa mayoría diversificamos, ocurre una cosa, y es que tenemos una cierta unidad de gestión. A ver si me, me, me consigo explicar bien. Si estamos diversificando y todos estamos diversificando y todos prácticamente tocamos casi todos los palos seguros, dale, el transporte, lo estamos tocando todos, al final lo que estamos es unificando el estilo, la forma de gestionar entre todos. No hay prácticamente diferencia entre cómo se gestiona en Londres o cómo se gestiona una casa comercial y cómo se gestiona en Cádiz. No hay prácticamente ninguna. Y en el 18, menos que nunca. Es decir, hay una unidad de gestión, de forma de gestionar y esto tiene que ver con la diversificación. De hecho, esto se ha podido comparar qué ocurre en el 18, qué ocurre en el 19, y cuando se especializa, ocurre que cambia el modelo de gestión. Mientras no se especializa, la diversificación le está parando el. Se, se sigue, ¿no? El, este elemento es muy, muy importante. Al ocurrir esto, ocurre también el que hay una especie de. Mmm, de necesidad de que la práctica en la, ¿cómo podríamos? la la práctica en la gestión sea de acuerdo a cómo la comunidad entiende que es la práctica. Es decir hay como sin necesidad habrá libros que te expliquen cómo, habrá que regularlo, pero se va creando algo que a los ingleses le encanta que es la virtud. Es decir se está creando una virtud. En esa forma, no solo gestionamos igual, sino tenemos que tener una moral, una virtud, porque si no, va a ocurrir lo de la gente, me van a excluir. Y el tema de la diversificación está multiplicando, si queréis, si quieren un tema ético, y es, tenemos que funcionar de una determinada manera, por virtud. Y ese concepto, que puede parecer no es importante, es muy importante a la hora de unificar el cómo están actuando en una punta. De hecho lo que nos encontramos es que prácticamente hay un modo de gestionar en Europa, un modo de gestionar en América y un modo de gestionar en Asia. Ahí es donde hemos encontrado las diferencias, pero la base es prácticamente la misma, tenemos muy poca diferencia y la virtud se modifica en función de muy poquito, pero existe esa, esa ética, esa virtud. Es muy importante eh, esto y unirlo a la diversificación como solución. Y por último... En esa idea de gestionar el riesgo hay otro elemento importante que es el Estado. Claro, el Estado es la novedad, es la novedad creciente, novedad. El Estado está en el mundo medieval, pero claro, empieza a actuar de manera diferente a lo largo de, de la Edad Moderna y sobre todo en el 18, aunque solo sea por la escala. Entonces, la propia escala te hace tener capacidades eh, superiores, pero... El Estado funciona desde el punto de vista de ofrecerte un marco de seguridad cada vez mayor. Vamos a ver. Este marco de seguridad es intencionado. Es muy intencionado. El, el primero que quiere que esto sea cada vez más seguro es el propio Estado. Y lo que está haciendo es conseguir por el camino una mayor seguridad empresarial. Los empresarios están más seguros en el 18 que en el 16. Y esto es porque el Estado decidió que sea así. ¿Y esto por qué? Bueno, hay un tema aquí que, que surge y que, y que los que nos hemos dedicado a, a los temas de empresarios en el 18 y tal lo, es fundamental y es la existencia de espacios de autoridad, espacios de autoridad que el Estado va a ir consolidando, ampliando o haciendo, haciendo que de alguna manera sea seguro el estar dentro de ese espacio de seguridad. De hecho, lo, los comerciantes adquieren más riesgo cuando saltan de redes transnacionales. Ahí es cuando tienen los mayores riesgos. Pero mientras están dentro del espacio de autoridad, están dentro de una cierta seguridad. La letra de cambio llega a muchos sitios, pero la moneda del rey, y la letra de cambio sin moneda, no vamos muy muy muy lejos luego, porque en algún momento tendremos que compensar todo esto. El libro de contabilidad en algún momento hay que meter dinero. Ese, esa moneda llega hasta donde llega la autoridad del rey, luego se podrán hacer conversiones, se podrán tal, pero hay espacios de autoridad, este espacio de autoridad ocurre algo muy importante y es puedo generar marcos de monopolio, puedo generar reglas de juego diferentes en cada momento y en cada sitio y algo aún más trascendental, se genera una necesidad, puesto que hay un espacio de autoridad de negociación, el comerciante siempre ha querido estar cerca del Estado, pero ahora mucho más, porque es él el que me da el espacio de autoridad. Por lo tanto, esos consulados que existían ya en el siglo XVI para poder, de alguna manera, prever lo que puede ser un riesgo, ahora se convierte en un medio de grupo de presión, de estar cerca del rey, de estar cerca de la corona, de estar cerca de quien genera los espacios de autoridad. Esto hace que el espacio de autoridad se convierta en más seguridad para el empresario, pero un, un empresario que tiene que estar por fuerza más pegado al Estado. O él, o el colectivo que represente, o el medio de presión, o el grupo de presión. Por lo tanto, hay una confluencia de intereses entre Estado y eh, grupo empresarial. ¿no? En definitiva, el empresario del siglo XVIII está más cerca del Estado que lo podía estar en el siglo XVI. Cuando digo el empresario, no uno, sino el colectivo. Empresarios cerca del Estado, ha Estado desde la edad media. Eso siempre ha habido uno cerca de un, de un ayuntamiento, cerca de un rey, o cerca... Aquí hablo de colectivos que necesitan esto, ¿vale? Entonces, esa sería un poco la propuesta de, de libro y en la que estoy trabajando todo esto con ejemplos y demás. Pero ahora vamos a avanzar un poquito poniendo algunos, algunos ejemplos de vistos en el, en el caso anterior. En el, en el tema de los empresarios, y, pero, pero que creo que, que pueden... Eh, me quedo unos minutos. Justo. Entonces puedo tranquilamente avanzar con esto. Vamos a ver. Eh, ejemplos de, de personajes que están utilizando todos los, todas estas herramientas, porque las vemos en todos ellos, para poder gestionar bien el seguro. Ay, el seguro. Para no para poder gestionar bien el riesgo. ¿no? Uno conocido, Miguel Arizcu. O sea, cuando analizas la biografía empresarial de Miguel Arizcu, lo ves como está de entrada diversificando. Elemento fundamental. Miguel Arizcu, si se llega a apostar por ya sean las fundiciones, ya sea eh, el impuesto de sal en Andalucía, muere. Muere, pero rápido. Y además, eh, otros que entraron, por una puerta falsa, pero solo con un contrato de financiero tal, murieron. O sea, murieron, ¿me entienden? Eh, desapareció el negocio o, o, o fueron a la bancarrota. Solo sobreviven quien diversifica. Es una regla fundamental. Incluso cuando estás con el Estado. No es, un, no es un tema marginal. Tienes que entrar. Esa diversificación te lleva a responder desde el punto de vista empresarial con algo y es una integración. Todas estas actividades están. Porque están entre sí integradas. Si no, no me interesa. Es decir, hay un cálculo. Podría haberse dedicado a otras actividades. Esas no, solo las que me integran y por tanto me dan seguridad. Es una manera de aumentar la seguridad eh, en todo esto. Si vemos eh, préstamos, es que los préstamos son una manera de capitalizarse. Es que bueno, lo, lo vamos viendo en todo esto. Y sobre todo, lo que vemos es que lo que pase con arizcu Depende del Estado. Siempre. En todo momento, en cada día que se levante, depende del Estado. Si el Estado le da espacio de autoridad, funciona. Si el Estado le da seguridad, funcionará. El día que le quite la autoridad, inmediatamente se cae como un castillo en IP. Seguridad, pero también es un nuevo jugador. Esa fuerza es muy difícil encontrarla en la etapa anterior. Es, decir, es ahora, porque el, el tinglado es muy grande. Tengan en cuenta que hay una espiral... Casi un círculo vicioso en el que un impago de la hacienda significa un nuevo contrato, un nuevo contrato, un incumplimiento de contrato, significa una demora, significa unas condiciones más fáciles, más dulces para seguir. Es decir, se están entrampando Estado y empresarios. Y esto es importante. Esto no necesariamente tiene que estar en el seno de una familia. Y vemos cómo familias. Diferentes, de orígenes diferentes, se pueden llegar a, a, a hacer una colusión, un clúster en el que se empiezan a interactuar, ¿no? Pues el, Un caso de los hecho los Valdeolmos, un Navarro, un Aragonés. A ver, ¿qué les une? Lo que les une es que están en la corte, están en el sitio donde se están repartiendo los contratos tienen más elementos, lo he simplificado mucho. Pero lo que les une es eso. Y una vez que están dentro, lo que hacen es un reparto de funciones siempre y cuando se integren entre sí. Entonces, es muy interesante el juego con cómo Goyeneche se va escorando hacia la gestión de las provisiones mientras que Valdeosmo se va gestionando hacia las finanzas. Muy interesante. Todo esto tiene que elaborarse luego estos son contratos, se pueden firmar en un sitio, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Y aquí es donde nos encontramos eh, otra forma de gestionar, y es la geografía. La geografía es gentes, la gente está. ¿Quién pesa más? ¿Donde lo quiera el Estado o donde esté el problema mejor resuelto de la gente? Claro, esta pregunta que nos hemos hecho, pues resulta que la respuesta está: el Estado está pillado por las posibilidades de movilizar. De estos empresarios. Este es un ejemplo claro. Es decir, yo voy a colocar más, en este caso, víveres del ejército, ¿dónde los voy a colocar más? En Andalucía. Y ustedes dirán, claro, es que en Andalucía está Gibraltar, es que en Andalucía está la flota saliendo, etcétera, etcétera. Vamos a ver, el gasto gordo de la marina está en Ferrol y en Cartagena. Pues ahí no aparece. Pero en cambio, Cádiz. Cádiz no tiene apenas construcción naval. No tiene apenas ejército. Es decir, entonces, ¿por qué, hay tanto, eh, ¿por qué hay tanto gasto? Por una sencilla razón. Porque a la hora de pagar un señor de Madrid, de pagar un financiero, un comerciante, de pagar en Ferrol, se volvían locos. Girar una letra de cambio a Ferrol y que alguien te la acepte, eso era, vamos, mucho más difícil que mandarla a Jamaica desde Cádiz. O sea, bueno, infinitamente más difícil. Es decir,. Eh, yo me he encontrado situaciones en las que tiene que ir el carro cargado con plata, hasta ferrol, es que si no, no se paga aquí lo eso, claro, entonces, ese problema que lo tiene que resolver un financiero, lo tiene que resolver un comerciante y dice, espera, vamos a hacer de otra manera, vamos a concentrar y vas a concentrar la mayor parte de tu flota y de tu ejército va a pasar por Cádiz, ¿y por qué? porque en Cádiz ocurre una cosa y es, en la mayor parte de tesorerías del ejército y de la armada y de hacienda están en Cádiz. No solo lo que viene de, no solo lo que viene de América, sino la, la tesorería de ejército más importante está en Cádiz. La hacienda, la real hacienda, donde tiene más tesorería es allí. ¿Qué ocurre? Que donde puedo hacer un vínculo entre financieros, comerciantes y... Eh, hacienda en el pago no es en Madrid no es en Barcelona no es en, en Ferrol o en Cartagena es en Cádiz resultado, pues encontramos cosas tan curiosas como eh, la caballería que tenía que estar en no sé dónde, que se desplace a Andalucía eh, la flota que se ha hecho en Cartagena, se ha pagado en Cartagena ahora hay que mantenerla, mantener un año un, un buque es lo mismo que construirlo en un año que se vaya a Cádiz. Por eso se concentra todo en Cádiz. Y, el, y al final son imposiciones que están haciendo los comerciantes. Es decir, la geografía pesa como una manera también de reducir el riesgo claramente. ¿no? Luego, un caso que es, este es el caso que yo tengo como, es, es mi pasión, los cinco gremios mayores, será por aquello de que desapareció el, el archivo. Se perdió tantas veces siempre. Yo creo que por eso tengo la deformación de ¿y cómo ha llegado el archivo. Porque, pero bueno, a base de mover muchos papeles, afortunadamente en Simanca te encuentras a veces actas de, de reuniones de los cinco gremios, eh, cartas de los cinco gremios, no solo las oficiales mandadas, tal, sino internas, no peleas. Los cinco gremios estuvieron peleando entre ellos continuamente. Una historia muy curiosa, pero bueno, aparece. no Bien, este cinco gremios mayores... Eh, van a actuar como unos auténticos grupos de presión en España eh, a, a efectos muy muy importantes. Y lo que más me preocupa, lo que más me interesa es cómo ellos lo van haciendo para ir reduciendo el riesgo y aumentando su capacidad de maniobra. Cogen una clave y una clave fundamental, y es Madrid. Igual que la inmensa mayoría de proveedores están pensando en Cádiz, eh, los cinco gremios mayores están pensando en Madrid. ¿Por qué en Madrid? Porque en Madrid son capaces de hacer un doble negocio, el consumo y los préstamos. Se están reuniendo muchas rentas, se están reuniendo mucha élite, mucho rentista y están viviendo en Madrid. Por lo tanto, hay un tráfico, es una manera de capitalizarse, en préstamos para allá, para acá, eh, estás continuamente avanzando. Pero es que en Madrid, además, ocurre que hay más consumo, por lo tanto... Una manera de entrar es por la fiscalidad de, de Madrid. Vale, hasta ahí podía haberse quedado el tema. No tenía por qué haber evolucionado mucho más. Pero va a evolucionar porque se dan cuenta que para estar cerca del Estado tienes que darle algo más. Hasta ahora lo que hemos dado, lo que estaba dando los cinco gremios, ¿a quién era? Al pueblo de Madrid. Pero no voy a crecer. Yo quiero más. Yo quiero participar en espacios de autoridad más grandes. ¿Qué hago? Me meto en cuestiones claves. ¿En qué cuestiones claves? El primer, aquí, aquí viene un poquito el, el, el tema, un poquito del... Bueno, lo, lo, lo, se lo apunta aquí y ahora, ahora vamos. Ellos se pelean a muerte por proveer de a las, a, los, eh, a las tropas de la Casa Real. Y pagan lo que sea, y desplazan a todo el mundo, y se meten. Y dicen, bueno, ¿y por qué? Una sencilla razón, porque para el rey... Lo más importante que había era que su tropa de la Casa Real, la que va a Aranjuez, la que vuelve, tal, esté bien alimentada, lustroso, los caballos y tal. ¿Por qué? Porque me está viendo toda la diplomacia de Europa. Es que cuando va el rey, van todos los embajadores y van tomando nota. Y por tanto, el mayor puede faltar trigo para cualquiera, pero no para la Casa Real, para la tropa de la Casa Real. Ellos lo saben y ¿qué hacen? Entran por ahí. Claro que empiezan a ir creando unos lazos, unos lazos muy interesantes que les va llevando a unos juegos en los que te van acercando, pues esto por aquello y van cambiando. Y tanto es así que van a hacer un juego aún más perverso, perverso en el sentido de, de estrategia para reducir todavía más. A ver, ¿Cuál es el problema gordo en una provisión a escala imperial? Bueno, pues que no tengo trigo aquí lo necesito colocar allá, este tipo de elementos. Entonces ellos van a luchar a través de la Casa Real por conseguir algo importante, el excusado. ¿Y ¿Por qué el excusado? El excusado tiene una... el impuesto tiene una virtud, y es que la mayoría de esos se reciben en especie. Los obispos dicen, Buah, vaya lío que tengo yo con esto, que ahora que me tengo que buscar un intermediario, que además esto... ...lo tengo que... para hacer cash con todo esto... ...para luego poder rentabilizarlo... Pff, ...este diezmo, me, me, este excusado me va a salir caro a mí, ¿no? Entonces él ellos movilizan por quedarse con esto... ...y esto no hay quien se los quite... ...de hecho, Cabarrus cuando llegaba a ser... ...lo primero que quiero, el impuesto excusado... ...aprendió, aprendió perfectamente... ...entonces este es el juego, ¿no? Entonces con esto va lo ves perfectamente... Estoy simplificando mucho. Todo esto tiene unas negociaciones y en las negociaciones salen los argumentos. Es que, como, no. y, y con cuestiones tan sencillas como: si pierdo el excusado, me salgo de, de la provisión. Es que tiene que ver, sí, sí. ¿De qué hablamos? De mercados no integrados, mercados de producción de trigo todavía pequeños, donde que hay un excedente para dar de comer a ciento y pico mil personas es muy difícil y, por tanto, cualquier cosa que nos permita eh, material en especie, va a ser útil. Y lo mismo van a hacer de alguna manera con, por, por simplificar el, el, con las factorías eh, reales. Por lo tanto... ¿Cuáles son las soluciones? Con esto serían la, las conclusiones a las que llegaríamos con el, el, en el libro y, y ejemplos y demás. Vamos a ver, a las soluciones al riesgo, al problema del retorno, de la baja del retorno, que ya vemos que no es un problema, sino es una realidad de esto. Bueno, se antepone más volumen y más continuidad. Mientras el siglo XVIII siga aumentando el tráfico, los retornos van a bajar porque hay más seguridad. Este sería un mensaje de fuerza. La continuidad me reduce el riesgo y, y, y ahí hay unanimidad. En cuanto a los riesgos de mercado, bueno, hay, el mercado cambia su naturaleza, hay unos riesgos, bueno, pues hay una solución en el 18 y es intervenir más los mercados para crear esos espacios de seguridad. Intervención como medio, pero eso da lugar a un empresariado que se pega al Estado, para lo bueno o para lo malo, pero bueno, presión política, monopolio, lo que sea. En tercer lugar, el problema de la sangre, bueno, se activa, se activa ahora al hacerlo más grande, que, que no tiene límites ni problemas en incorporar a un no familiar, al grupo familiar, siempre y cuando el grupo siga creciendo y la red siga desarrollándose. Al tema de la, de la agencia, de la gente, del control, bueno, pues hay una apuesta por la gestión descentralizada, algo muy, muy interesante que funciona con anónimos que se están autorregulando, ¿no? Blockchain, pongo ahí, o por, por, por, es la imagen más, más cercana. Y de ese, gestión descentralizada, subrayaría la idea de la virtud como elemento motor, como motor fundamental a la hora de gestionar entre ellos. Y eso es importante porque luego en el 19 esto cambia y, en, y esa comparación eh, se desarrolla de forma eh, muy rápida ¿eh? en el 19. Esa degradación de la virtud y demás. Y esta. Luego, en cuanto al tema de la diversificación, bueno, pues eh, claramente la diversificación crea valor. Aparentemente es una contradicción. El capitalismo va de la mano de la especialización. En el 18, cuanto más te diversifiques, mejores consecuencias tienes, más valor, etcétera, etcétera. Y es muy curioso. No solo es los modelos de gestión. En el siglo XIX, con la especialización, saltó por los aires muchas cosas. Modelos de gestión, modelos empresariales, surgen infinidad. Eh, de nuevo, la virtud vuelve a saltar. Es decir, hay elementos. Y por último, pues la novedad. La gran novedad del XVIII es el Estado, el que ofrece seguridad empresarial. Es la gran novedad, el gran invento que va a hacer que todo esto cobre una naturaleza también diferente, pero también con una consecuencia y es que haces que el capitalismo o este capitalismo que esté surgiendo esté más vinculado al Estado que nunca y esto sí va a ser una constante que va a mantenerse el capitalismo va a estar pegado al Estado eh, en el gran momento es en el 18 y va a tener bastantes eh, consecuencias y bastante una trayectoria mayor por lo tanto en el 18 vivían más tranquilos, estaban más seguros y, y no hemos hablado de seguros que será un poco el objetivo. Nada, todo esto. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta... Ah, se ha quedado todo claro. La idea, la posición, la pero también seguridad. Ah, Por la saber Pues hablado de la económica, cosas que los tratados, de la formación. Pero también yo me imagino que, eh, aparte del, de la enseñanza, en la familia, en el grupo, en el siglo XVIII hay una literatura. Mucho más... en... En... Yo no sé desde... yo que diría, que las de Mucho menos. bueno, bueno sí, si sí, surge <risa> bueno, pues pues vamos a ver es que ahí me divido porque vamos a ver el, el boom de los tratados eh, mercantiles el buen comerciante y tal son de finales del 17 cual ya es significativo hay antes pero el boom, cuando empiezan las grandes obras francesas, inglesas y tal, y las traducciones españolas, eso está estudiado, tal, ha estudiado perfectamente cuando van llegando, y ves que se concentra el 90% las tienes en la banda entre 1680 y 1800, o sea, lo cual ya te, te habla un poco de, de esa también gestión de la información. Pero luego también hay un tema que hasta qué punto, y esto podríamos hacer el símil actual, el hecho de que haya muchas escuelas de negocio hoy día, nos asegura que son buenos empresarios y que no van a meter la mano en la caja jo. y por no hablar de facultad de económica eh, es como el tratado en sí es algo que yo lo quiero entender como positivo porque de alguna manera estás transmitiendo un conocimiento de forma articulada de, de tal manera que no sea eh, eh, un poco personal particular y demás vale eh, pero eso lo que está recogiendo es esa casi unidad de gestión. En realidad, donde se van a hacer es en el día a día funcionando. No, no, el tratado en sí te ayuda a facilitar, a que el tiempo de formación se acorte. No sé en la edad media cuánto años necesitaba un chaval para poder emitir una letra de cambio y poder tal, pero probablemente eh, manejarse en libros de contabilidad y tal son unos años. Aquí los podemos reducir bastante. Estamos reduciendo el reemplazo, pero básicamente porque necesitamos más, más y más y más y más y más. Pero a la hora de gestionar no sé hasta qué punto te resuelve el tratado, el, el, el problema de la, de la seguridad. Yo creo que tiene que ver con todos estos elementos, pero por supuesto el tratado ayudaba en esta misma dirección. La información es vital. para y tal. Dos cuestiones. La primera es sobre la diversificación. Me parece que es una cosa muy importante, o por lo menos eh, comparándola con la diversificación de sitios anteriores. Y es de esta diversificación, no sé si llamarla controlada, que, que crea valor porque de alguna forma. La sensación que yo tengo, bueno, por lo menos por lo que yo suelo en el 16, es que a veces se diversifica con lo bueno, que se puede. No es no una diversificación con tanta coherencia. Es decir, aparece una oportunidad de negocio, un pueblo, un peso, una cosa, y si veo que hay oportunidad de meter. Y muchas veces no tiene correlación con otros negocios de la compañía. Pero yo creo que sí hay diversificación, pero es una diversificación de mayor calidad para mí. Y lo que sí que quería preguntar una cuestión. La sensación que tengo con, con muchas compañías del 16, con el riesgo, es que viven al límite. Y esto está relacionado con el concepto de liquidez. Muchas compañías tienen una liquidez mínima. Y eso supone que en el momento en el que no pueden cobrar eh, dos o tres personas que les deben, no pueden pagar. Se va a... Entonces, esa sensación del 16... ...de vivir al límite. tendría también mayores beneficios... ...y el mayores beneficios... Eh, en el distrito que ocurre... No una idea sobre el tema de la liquidez... ...no viven estas compañías, no tienen colchón... ...si no tienen colchón, si hay impagos... ...tienen estar detrás... ...vale, muy bien, muy, muy buena pregunta las dos... Eh, ...diversificación, yo si quieres un, un término... ...lo utilizo en algún momento en el libro es diversificación estratégica. No, no es, mira, me traes pescado, pues venga, pescado, ¿no? Es estratégica. Casi sí. Claro, yo ya me voy buscando los... El oficio también. Eh, vas buscando los ejemplos que refuerzan, ¿no? Y, y los... Son miles. O sea, entre este negocio y este me meto en este, porque es estratégico. ¿Por qué? Porque me va a dar contacto con la red de holandeses en o porque me va a permitir entrar con fulanito, o porque voy a destrozar a mi rival. O sea, las razones pueden ser miles, por eso digo que la palabra, eh, más que de por, a lo que me llegue, esa idea yo veo que a medida que va el 18 eh, se va reduciendo, hay más una diversificación estratégica, yo creo que la palabra estratégica queda, le, da más, le da más fuerza a lo, a lo que estamos hablando, ¿no? Y en cuanto al si viven al límite o no viven al límite, yo tengo la impresión... A ver, esto es como todo. ¿Usted cuántos impuestos paga? Muchísimos. ¿Y cuánto gana? Poquísimo. Entonces, si le preguntáramos a un comerciante, muy probablemente pues te diría, ¡pua! Nada, al límite. Pero la impresión, cuando te metes en protocolos notariales, que ese ha sido mi gran descubrimiento, eh. Fíjense qué, qué, qué innovador soy Meterme en protocolos Acabo después de venir de Simancas Tenía la sensación de que bajaba Pero bueno, ahora poniéndolo en contexto Creo que no, que, que se puede Cuando te metes en protocolos Yo no tengo la sensación de, de falta de liquidez No tengo esa sensación Te encuentras realmente patrimonios Muy, muy, muy fuertes Y muy saneados Y de gente que no ha aparecido Nunca en ninguna historia De ningún tipo, de por ninguna cosa Sí, si quieres un porque me parece magistral lo que se ha hecho La Tila de Madrid, un libro que acaba de salir del profesor Andújar, un personaje desconocido, nadie lo conoce, y era el hombre más rico de España. El más rico, pero el más rico. Y no aparece en ningún sitio. Eso sí, cuando le aplicas esto, lo cumple a rajatabla. Es decir, podríamos. Tac, tac, y dices, no viven. Este es un, un caso extremo, ¿no? Pero él eh, está continuamente trabajando eh, en mil negocios para que le den liquidez para el siguiente. O sea, la, la liquidez se convierte en un elemento importante. A ver, si es importante que, por ejemplo, cuando uno trabaja con el Estado, muchas veces no estoy trabajando por el beneficio, estoy trabajando por la liquidez que me va a dar. Es que en un momento dado, en todos los contratos, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XVI-XVII, que dice, bueno, a entrega te doy tanto. No, no. Ahora lo que se va es a negociar las partidas en las que me vas a dar, el, el tiempo en el que me vas a dar el adelanto. Y si no hay adelanto, y si no hay una periodicidad en las entregas, no me meto. Y lo que te encuentras es que el dinero que le está adelantando el Estado es el que le está dando liquidez a todo el negocio. Estamos hablando de cantidades pues, fuertes, de millón y medio, dos millones. Claro, una casa comercial que le entre. Vete a Cádiz y cóbrate dos millones. Así. Luego ya ajustaremos. Claro, eso están esperando todos los socios, todas las otras casas, de que Pepe cubre. Porque cuando Pepe cobra, cobramos todos. Porque entonces ya todos los libros de cuentas y toda la contabilidad empieza a echar chispas esa noche. Estamos aquí compensándonos todos. Pero es que la contabilidad está muy bien, la, todo el sistema está muy bien, pero en algún momento hay que soltar pasta, porque si no, esto nos engrasa. ¿Y quién suelta la pasta? El, el Estado. ¿Y a quién se lo... A nudos, a focos claramente de estos individuos, ¿no? Por lo tanto, eh, liquidez. Mmm, no tengo la sensación de falta de liquidez. Eh, hay remedios. Cada vez más potentes, precisamente por esta unión, alianza, Estado con grupos amplios y cada vez más amplios de, de empresarios que están entre sí conectados. Es decir, el Estado se está convirtiendo en un gran redistribuidor de rentas. Los ingresos los hace así y los reparte. Ese no, no va a hacer carreteras, es que no, no va a hacer ni sistema sanitario, o sea, va a ser así, va a ir directamente. Entonces distribución, de alguna manera, ayuda a la liquidez. Y luego hay otro elemento también que ayuda mucho a la liquidez y es se presta mucho dinero. particulares están metiendo dinero en, cualquiera, en cualquier aventura. Y ya no son parcelas pequeñitas y con riego, no, no. Es que se están. Es una sociedad. Que a la vez que se está haciendo más empresarial, se está haciendo más rentista. No hay ningún choque de trenes ahí, ¿eh? Es una realidad. Por lo menos la, la, en el caso español eh, lo hemos podido ver. Entonces, eso también es una manera de, de liquidez. Eh, en los cinco gremios mayores no me puedo ir de Madrid. ¿Por qué? Porque tengo a los rentistas. Pero si en Cádiz tienen más dinero, no, pero los rentistas los tengo en Madrid. Y yo de ahí no me voy. Y abro en Lima. Porque tengo más rentistas allí. Voy detrás de los rentistas. Es como un banco que va buscando el ahorro. ¿Dónde está el ahorro? Aquí, pues ahí estoy. ¿Por qué? Porque me da liquidez. Y sin esos rentistas, los cinco gremios mayores se hunden. Entonces, o sea, hay como más mecanismos, más elementos. No son tres comerciantes que nos juntemos a ver si llevamos un barco y ya repartiremos a, bueno, este modelo. ¿no? Por lo tanto, liquidez, sí. Creo que más. Y más vías. Ah, estilo. La cuestión que planteaste es muy clara y muy verídica. Entonces, ese activa de Madrid, cuando abrimos los puertos a la liberalización, ¿desarticula? ¿Desarticula este proceso de seguridad? ¿No es más inseguro? No. No, no, no, no lo hace. Es que el espacio de autoridad ha crecido. Está creciendo, no, no, está, no se está provocando nada. Es que España, pero como Inglaterra, Inglaterra hace exactamente igual. Tiene sus espacios de seguridad. Y vete tú a colocar un producto dentro de ese espacio. Imposible. O tienes que buscar intermediarios, ¿no? En el caso de Atila, su negocio inicial son las carnicerías de, de Madrid. Es el consumo de Madrid. Es el préstamo en Madrid. Es que es, un, eh, es sobre el consumo de Madrid. Esa es su fortaleza, pero también su debilidad. Al final, él no fue más que el más rico de España, que no es poco. Pero que no creció como una corporación capaz de ir más allá de Madrid, precisamente porque su modelo de negocio se limitó a, a 30, tenía 30 tipos de negocio, 30 por decir algo. Pero todos tenía un espacio geográfico que es el que él podía controlar. ¿Por qué? Porque era una única persona, porque no tenía problema de agencia y era su mundo. Pero esa es su fortaleza y también su debilidad. No va a crecer. Y de hecho no crece. Se muere y eso sí, las hijas, maravilloso a ver quién las pilla. <ríe> Pero esta es, es lo que pasó. no no No va a montar una... Por eso va a tener una vida anónima. Es decir, no va a ir más allá, ¿no? este no va a tocar al, al estado para nada entonces claro. su el Atila pero bueno, le llamaban así ¿eh? el título es porque le llamaban el Atila de, de madrid es, es un ejemplo muy bonito ¿eh? de estos hay muchos no tan ricos pero muchos bueno pues si no hay nada pues si no hay nada muchas gracias